Hola chicas, seguidores de Prixline en YouTube y en Twitter. Nuevamente estamos aquí con Sara de Prixline, Luis de Prixline. Y hoy Sara lo que se ha preparado es el primer día de trabajo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo afrontar ese primer día? Cuando vamos de nuevos a un trabajo. Os voy a dejar que Sara os lo explique, que es, quien, que es la experta. Pues yo me he preparado exactamente el tema para dar consejos acerca del primer día del trabajo, ¿vale? Para nuestro primer día de trabajo. Entonces el primer consejo que quería dar era, sobre todo, que hay que llegar temprano y bien arreglados, ¿vale? En el caso de llegar temprano, ¿vale? Eh, si llegamos antes, estás siendo puntual. Pero si estamos siendo teóricamente puntuales, ya estamos llegando tarde. ¿eh? Esto quiere decirse que tenemos que llegar antes de la hora que se nos... A decir, para ser puntuales hay que llegar unos 15 minutos antes o así. o poder. sea que si nos dicen que hay que llegar a las 9, ese primer día de trabajo, ¿a qué hora hay que llegar? O sea, a las 9 menos cuarto. Has dicho a las 9, ¿no? Vale. <risa> pero si llega a las 9 menos 20 o a las 8 y media, pregunta, eh, pregunto, eh llegando, yo un poco hago de abogado así de. A ver, ya estarías quizás exagerando demasiado. Pasándome un poco, pero ¿no? bueno, un cuarto de hora yo creo que te da suficiente margen como para poder conocer a la gente. Que es un poco de lo que se trata, ¿no? de poder entablar a lo mejor alguna conversación que te expliquen algo antes de empezar a trabajar y de que vean que te estás tomando en serio el primer día de trabajo, porque eso es importante. Sí, y desde luego nada de llegar tarde, al no. menos ese primer día. Sí, porque ya eso, vamos, sería bueno, ¿no? Claro. Y luego también la vestimenta, ¿vale? Hay que ir arreglados, pero también todo depende de qué tipo de trabajo hay que ir de una manera o de otra. Entonces, si no tenemos la posibilidad de preguntarle a nuestro jefe pues cómo podemos ir vestidos ya sea por uniforme o por la, el tipo de ropa que se lleve pues eh, lo que podemos hacer es um, meternos en las redes sociales y ver la página web de la empresa de tal manera que veamos un poco, a poco qué estilo se procede a llevar ahí y ahora que menciona las redes sociales podéis escribirnos las preguntas los que nos estáis viendo ahora en directo tanto en twitter como en youtube podéis preguntarnos en el chat que os vamos respondiendo vale los que los veáis en repetición en youtube pues lo podéis dejar en los comentarios Eso. <risa> Perdóname, Santa. Eh, luego también súper importante recordar nombres y caras ¿vale? vale sobre todo si una persona además está saludando constantemente por pues recordar el nombre de esa persona y un truco para recordar el máximo de número de nombres es ir anotándolos porque si los anotamos pues al final iremos eh, es que el primer ¿no? día de trabajo Mira. claro te, como sobre todo como la empresa es grandecita te van a presentar un montón de gente claro y no nos vamos a acordar ni de las mitades entonces pero truco... Sara también reconoce ir con una libreta perdona cómo te llamas no, no. ay ay ahí sí, yo pico no, un poco no, no ¿eh? justamente Chico. cuando estás hablando con la persona yo digo ah, después ah o sea, vale. después cuando tienes un rato que a lo mejor has memorizado sí, cinco nombres claro pues por qué no te los apuntas de una manera buena, tú tienes discreta? buena tú tienes buena memoria o no yo, yo malísima, ¿eh? yo no me acuerdo. Yo recuerdo de nadie muy como. bien las caras, pero sí es verdad que me cuesta más el tema de los nombres. O sea, Tengo que... mucha memoria fotográfica. Vale, recomendamos discretamente ir apuntando el nombre de los nuevos compañeros. Sí. Buen consejo. Buen <ríe> el tercer más consejo, consejo más que quería decir es el de preguntar lo máximo posible en nuestro primer día de trabajo, más que nada porque cuando pasen los días ya empezaremos a quedar mal si empezamos a preguntar ahí ah, lo claro, mejor claro. es aprovechar el momento del inicio cuando nuestro jefe sabe que podemos preguntar porque no tenemos ni idea de nada entonces a preguntar lo máximo posible desde el primer día de trabajo porque es ahí cuando tenemos derecho a preguntar desde el punto de vista de nuestro jefe claro vale. claro, ese primer día aprovechar todas las dudas bueno incluso diríamos también el segundo a lo mejor y el tercero ¿no? pero claro, para luego no ser un pesado siempre preguntón claro. Sí, a ver. Y yo las apuntaría también, ¿no? las dudas, ¿no? Para luego no repetir la pregunta. Claro, o sea, también exactamente si estás, bueno. te están explicando algo, un trabajo lo que sea, pues qué mínimo que llevar tu lo de notas, porque mucha sí. gente lo hace. nos y... pregunta la audiencia que en qué trabajamos, Sara. Pues mira, ahora mismo estamos haciendo vídeos de formación laboral. De vídeos de para... YouTube. Pues, ¿lo ha visto los que queréis ganar dinero desde casa? Que es que nos tienen bombardeados en orientación laboral con el trabajo en casa nos podéis llamar que tenemos un sistema muy bueno para ganar dinero viendo vídeos de youtube ¿Sí? te pagan por verlos, pero no me salgo del tema. Oh, no me salgo del bueno. <risa> luego, eh, otro punto, otro consejo era escuchar mucho vale? y aprender de lo que estamos escuchando obviamente, no? para escuchar mucho hay que, hay que hablar menos es decir, hay que um, escuchar más, eh, más que hablar vale? siempre prestar mucha atención, que se nos vea atentos y apuntar todo lo que vayamos aprendiendo como decía antes porque de esta manera es la única forma en la que al final acabaremos haciendo nuestro trabajo mejor en un futuro ya que todo lo que se nos, se nos explica en un principio puede que se nos olvide después entonces lo mejor apuntar escucharlo bien y apuntarlo. sí eso es eh, otro consejo también pues no, cuando entremos en pánico intentar eso, relajarnos porque es importante que no nos vean con timidez que no nos vean cohibidos, ¿no? que es importante que nos vean seguros porque ya de ahí se denota mucho la, la forma de ser que tenemos y pero sobre que... todo ser tú mismo, no? sí bueno, sí hay y que bueno, ser uno como... mismo porque tampoco vamos a ir ahí de super hombre, super mujer, no? y que luego después no seamos eso, no? pero es que claro, los, es lo que te los, digo, los que tampoco irá de... de aunque también lo van a notar que ese primer día estamos nerviosos sí pero es que sí. los, los comienzos sí es verdad que son más difíciles entonces yo lo digo por eso porque ahí a lo mejor hay más gente que le entra un poco más a la gente le gusta experiencias reales tú has tenido un primer día de trabajo así sin necesidad de dar nombres exactos que nos puedas comentar que recuerdes a lo largo de tu experiencia profesional a ver lo que si, más insisto si no hay que decir empresas sino un poco situaciones a mí personalmente, vale, lo que más pánico me da son las oficinas y explico por qué. El primer día de trabajo en una oficina. <ríe> sí, porque eh, el ambiente, al verlo tan cerrado, pero, es como pero, que siento pero, que todo pero el mundo se va. No es para una entrevista de trabajo. Hoy estamos hablando ya para el primer día de trabajo. Aunque sí. también se puede aplicar la entonces entrevista. claro, pero eh, en mi primer día de trabajo en una oficina pues qué pasó ese primer día La audiencia quiere saber ese ¿Qué? primer día de Sara en una oficina nueva había mucha gente poca como cuánta gente habría para situarnos había mucha había mucha, como pues, cuánto, por... o sea, mucha gente no mucha gente y, claro, y era oficina... tu primer día no claro en una oficina tienes que ser una persona te hago, te hago... llegaste pronto muy... llegaste ese primer día pronto sí sí llegaste pronto llegaste pronto o sea sí. con antelación no sí sí y qué pasó Sara Cuéntanos. pues nada eso que como empecé en un tema que yo no había tocado nunca y me estaban formando pues claro entré un poco en pánico por eso porque no tenía ni idea de lo que me estaban cortando y no habías Pero visto bueno. un vídeo de estos buenos de PRIXLINE no, cuando aquella no te lo habías preparado tiempo. tan bien claro, claro. Tiempo. y entraste en pánico Poc, AMIGOS tío. chicos, AMIGOS ¿y qué pasó? ¿y qué se no, en no pues que empecé a notar todo lo que me decían pero muy nerviosa y, ¿no? Porque claro yo nerviosa tú, pero... tu cerebro decía no voy a poner, no voy a poner claro que... no pero lo... yo yo no pero que, que lo digo bien o sea me río un poco pero lo digo en serio yo sentía calma ¿verdad? calma ahí sí el caso que mi truco fue anotarlo todo y después llegar a mi casa y estudiarme otra vez ¿te lo explicaban la, ¿te te muy rápido o qué? no pero sí me decían que lo apuntara todo porque eran no, tantas claro. cosas que sí. al final se me iban a olvidar entonces me, me, hasta ellos mismos me daban el consejo te, de apúntatelo apúntatelo bueno un buen consejo no entonces sí y te, y te presentaba mucha gente muy rápido cómo sí también había mucha gente pero y bueno eso, eso no me llegó a estresar y la anotabas no eso no no me llegó acordás? a estresar me acorde bueno. Bueno, seguimos si quieres vale eh, luego también sacrificar la hora del café o fumar vale esto que quiere decir que no si somos personas que tenemos la tendencia de irnos ahí a fumar cada dos por tres pues o si es el primer café. día de trabajo chicos aunque se vayan a fumar todos y a tomar café pues si sí, puedes estar ahí repasando los apuntes claro, claro. mejor repasando los apuntes mejor no hablamos eh... francés chicos nos pregunta la audiencia si hablamos francés bueno tú, tú hablas francés no, ¿sabes? nos sentimos no hablamos francés <risa> Sí inglés, sí, inglés sí, ¿eh? sí inglés, inglés sí. Que Sara ha estado en Estados Unidos. Sí, pero francés no, sorry. <risa> Sí. Bueno, eso. que el primer día no vayáis a tomar café ni. Bueno, salvo que la presión sea muy fuerte, ¿no? Pero bueno, claro. nada, yo, yo insistiría, no, no, me quedo, me quedo, me quedo en la oficina. Aunque sea para repasar todo lo que habéis notado. Va a ser un buen punto para Yo vos, creo que imagen. es una, un buen consejo ese. Claro. A mí me, me, me parece más positivo. Sí, yo me estoy poniendo y... en la situación. Todos los compañeros, pero vente, Sara, ven! No, no, de gracias. Ya mañana voy, ya mañana voy. Y prefiero quedarme para repasar lo que me habéis enseñado. Eso. Joder, gané y, ya, y el segundo día, pues vale, pero esperar también a que te lo digan. Sí, exacto, exacto. A que que no también parezca que, que, se hay, que ha ido allí para, para, para.. Vale. Claro. Yo creo que lo hemos entendido, yo por lo menos. Sí, eso es. Séptimo punto, eh, no aislarse, es decir, ser personas extrovertidas y sociales. Hacernos amigo, amigos amigos lo, lo antes posible de nuestros compañeros. Hola, Nusca Tetop, que se acaba de unir. Hola porque de esa manera vamos a caer mejor y vamos a hacer amistades que quizás nos ayuden en un futuro o, o sea no ser el típico ostra ayudar. que no se habla con nada. claro aunque sea el primer día no? Porque eso intentar relacionar. queda mejor no? o sea que vean que eres extrovertido o social yo le eh. diría yo un consejo intentar relacionarse con todos un poquito poquito con todo. siempre va va a haber uno ver... que va a ser tu amiguito y te va. No, pero no. Tan... con eso sí, pero también con todo, ¿Sí? ¿no? Que vea la gente que eres abierta, ¿no? Sí, porque de esa manera tú también puedes ver con quién congenas mejor. ¿no? También, y, también. Ver... claro, claro, claro, claro, que si no te llega un acaparador y ya claro, no sí, vale. si te te solamente solamente una persona puede claro. es que tengas un problema, ¿eh? Abrir el abanico, ¿vale? Sí. Networking, networking en la nueva empresa. Sí. Más ya Luego... Sara al igual que dije antes que hay que ir muy puntuales, es decir, llegar antes de la hora que nos han dicho también tenemos que intentar no irnos los primeros, con esto no quiero decir que seamos. malo que no a dormir ya en la oficina tal vez no, eso es lo que no quiero decir lo digo broma, lo digo bro. <ríe> lo que quiero decir es eso, no irnos los primeros y esperar un poco pues eso, a, a, a que nos lo digan ¿O preguntar como, si hay algo que podemos hacer como antes cuando de ¿Cuándo te irías tú más o menos? Si esperaría un poco a ver si me dan el aviso de irme y si veo ah. que ya pasa demasiado tiempo y ya me estoy quedando la última, pues entonces sí, ya. Que diría, Necesitas que, no, que te haga algo más antes de irme. Que no seas la última pues ya... tampoco en abandonar el. el la, centro, lo, ¿no? Claro, vale, vale, vale. Eso es lo que. Sí, no te, yo te entendemos. A ver, yo hago un poco así para que nos entienda a todo el mundo bien. Sí, ¿vale? sí, sí. <risas> unos 30 minutos después de la hora unos 30 minutos después de la hora, nos dice el compañero de la audiencia, A A ver, buena no, buena pregunta yo no pondría A un ver. tiempo exacto todo depende de la situación ¿no? pero diría más bien de las circunstancias o sea si por ejemplo todo el mundo se va súper rápido tú te estás quedando el último entonces te diría que te vayas también si tú ves que nadie se va y tú te quieres ir pues aguántate un poco, claro. pues, sobre todo A el primer A día yo hago, si se quedan todos 30 minutos <ríe> pues quédate vamos 30 o 35 <ríe> claro ya luego vete discretamente cuando ya hay que ir hay que valorar la situación vale. de acuerdo eh, luego también es muy importante la proactividad que nos vean activos que preguntemos ¿Esa que comentemos proactividad sí pues eso todos que... sabéis lo que es la proactividad chicos que preguntemos que comentemos que nos ofrezcamos sobre todo eso que no esperemos a que sentamos ahí a que nos den las órdenes que y nos adelantemos un poco, ¿no? a la Exacto, necesidad que nos del jefe o del compañero. y sepamos qué es lo que pueden necesitar o, o no. O que lo intentemos, por y lo que menos. Que tengamos esa actividad también, ¿sabes? No, sí, y, no, que no, no y, que no, y que nos vean esa disposición, claro. esa predisposición. Porque eso actividad. desde el principio y habla mucho de ti. claro Y el décimo punto y no menos, o sea, el último, y no menos importante sería ser nosotros mismos y disfrutar el primer día vale y, lo, y con lo de ser nosotros mismos es muy importante también muy importante porque qué pasa si no somos nosotros mismos desde el primer día queremos aparentar ser mucho mejores o caer mucho mejor de lo que nosotros, asunto, pues vamos a caer mal asunto porque de, de qué nos sirve Se mejor final... ser uno mismo matizarlo con todos estos buenos consejos que nos da Sara claro. camizarlo un poco pero ser uno mismo y gran consejo y disfrutar también de ese primer día que eso eso sale luego ¿no? sí. Pues así que, muy bien Sara, si quieres repetirlos un poco así en sí, plan bien. rápido para los que se han incorporado al final los, los quieran ver a modo de resumen Sí, voy a, a resumirlo. El primer punto era llegar temprano y bien arreglado, vale, el segundo recordar temprano, los nombres unos 15 minutos, decíamos, ¿no? Sí, eso es. recordar los nombres y si es posible anotarlos, luego también eh, preguntar mucho el primer día eh, también el cuarto punto escuchar más que hablar y anotar todo lo que vamos aprendiendo el quinto punto era no entrar en pánico intentar no ser demasiado tímido sino más bien pues bueno estar relajado eso es lo, lo que te pasó a ti ¿eh? sí una vez pero se notó la entrada en pánico no? o no? no se notó simplemente tu... lo sentía yo es que esa expresión entrar en pánico sí. suena pero que a lo mejor solo se vive interiormente a ver interiormente, me refiero ¿no? a no estar que no como mi... cohibido, con miedos, con ya. intimidez no me refiero a eso sí que tampoco dejarse avasallar a ver que es el primer día y a todos nos va a dar una sobredosis de información pues que es normal claro. pero que no pasa nada que es lo normal eso es, luego también sacrificar la hora del café o de fumar vale pero a que nos digan que vayamos nosotros o el primer día mejor no ir no aislarnos es decir, ser sociables y entablar conversaciones con nuestros compañeros y eh, no ser el primero en irte, vale? también es importante, ser proactivos y también... muy en... buenos consejos Sara, te dice la audiencia ah, muchas gracias y también ser nosotros mismos, es decir, no engañar con nuestra personalidad desde el principio sino más bien ser nosotros mismos y disfrutar del primer día de trabajo es el, el último consejo que he dado pues muy bien Sara ¿Vale? seguro que, que la audiencia te lo agradece el, el trabajo que has vale, realizado pues nada chicos eh, un saludo a todos nos vemos en la próxima emisión en directo en PixLine y los que no estáis todavía suscritos en youtube suscribiros que así os avisa cuando estamos en directo y nos podéis preguntar en directo vale pues hasta la próxima emisión si tú quieres añadir algo más ¿Sata? saludos eh, no por mí ya está todo vale. bien pues hasta la próxima emisión chicos Muy bien. un saludo 但是